Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí, por el canal Y hoy os traigo un vídeo súper guapo en el cual vamos a ver cómo fueron los primeros vídeos de estos youtubers Vamos a llamar a Plex, a Ruby, y vamos a ver cuáles fueron sus primeros vídeos Así que chicos, quedaos hasta el final para saber cómo fueron sus vídeos, qué hacían para ganar visitas, subir a lo más alto Porque Plex ahora mismo es la locura Así que chicos, vamos con el vídeo Sí, y bueno, chicos, por aquí tenemos a Ruby. De Ruby, que han venido en plan. explica por qué ha venido. Ah, yo pensaba que me lo ibas a contar tú. Bueno, te voy a poner un vídeo y quiero que reacciones. Vale. Necesito que te gires un momento. ¿Me giro? Sí, gírate. Vale. Y quiero que cuando yo te diga te gires y reacciones. impacta Ruby? ¿Me giro? Sí. mucho tiempo que no sube nada. que que uno se baby. Muy me ha el tema. Despacité. Espacio. Eh, te que girar. Eh, Recuerda algo este vídeo. Es lo que creo que es. Creo que sí, bro poco a poco, tal, poco a poco. Ahora no, para los me da vergüenza tarda. Para impo. Vamos a ver a Ruby. ¿Hace cuántos años? Creo que tres. 2018. Sí. Madre mía. De hecho, sabes que en mi canal hace cinco días cumplió siete años. Qué locura bro ¡Vale! esto soy yo. Mira este que tenían cogiendo un perro. Rubi en 3, 2, 1. ¿What? Pues sí, chavales, este soy yo. Este es Ruby Hex, ¿vale? Yo soy la persona que está detrás de todo lo Este soy yo, este es Rubi Hex. Soy como Christian Ronaldo. Bueno, ya me conoceréis, soy yo, Ruby Hex, baby. Pero Rubi, literalmente, antes te veías súper tímido y ahora mira, en plan, de chill, ¿sabes? Y ahí era capo. Capo. ¿Vale? No, ¿verdad? A partir de ahora, pues, bueno, ya empezaré con los 2.0 y todo eso, porque yo creo que, que ya toca, ¿no? Somos ya más de 115.000 suscriptores. Mi despertador abajo derecho. Y, y nada, chavales, lo he dicho. Yo hace ya unos meses os prometí que si algún día llegamos a los 100.000 suscriptores, pues eh, mostraría el especial mi cara. Me costó grabar ya. ese video mucho. ¿Qué tuviste que hacer para grabar ese vídeo? Es que me daba vergüenza porque pensé que yo nunca. Yo cuando jugaba nunca ni me miraba ni nada. Y ahora, pero ahí cada vez miraba a la pantalla la al lado, porque me estaba viendo a mí mismo. ocho ¿eh? Y ahora con mi... mi peinado. Y, ¿Y tenías la hecha en plan la. Sí, la C922. Que sí, no? la C922. Así que nada, eh, traigo este especial un poquito tarde En plan un mes y pico tarde casi Mentira, dos, tarde de dos o tres ¿En serio? Sí, porque en plan, yo cuando, yo dije yo prometí que cuando llegaría a los 100.000 enseñaré en mi cara ¿Qué pasa? Yo cuando llega a los 100.000 todavía no tenía mi setup montado Por así decirlo, no tenía ni un PC ni una webcam O sea, hacía directos desde la Play para que os hagáis a la idea Entonces, ¿qué pasa? Eh, qué pero tenía repercusión o no? ¿Eh? mil viewers llegó a tener, o sea, una locura El presidente llamándome una locura En <risa> el caso, eh, me compré el setup y bueno, aquí enseño un poco mi cara La verdad yo hoy me arrepiento, espero que nunca más la enseñe ¿Te imaginas? Y dios habrá vlogs sin cámara ¿Sabes que lo mejor que mi hermana? No te vale Pues eso, tendréis los directos en 2.0 y todo eso, ¿vale? Es el mismo día Nada, chavales, lo he dicho Esto soy yo, esta me Y bueno más que nada quería deciros un poco lo que... Mírame en plan, el Rui, mira Nada, Eh, lo he dicho Esto soy yo, esta me cara 25 babies que dejé apartadas En plan, yo estaba su... No sé qué comentar, o sea, fue tan improvisado es que bro qué risa, tío. Bueno, la placa. Mira cómo se me asomaban la sí. cuando la en ya veréis. Y bueno, que, bueno, es que me que hacía que mucha ilusión, me... era como mi sueño. Y aquí alcanzar Este premio ha sido revisado y envuelto... Qué pelillo, eh. eh Ahora vale, lo que te tengo gracias, claves, a ala Muchas la claro, con... ¿sabes? feliz. La querida placa, Estoy mirando que se vea todo. La eh. Estoy ganando ahí mismo porque sexy. Bueno, pues estoy la placa. Sí, gracias por haberme acompañado hasta el día de hoy, ¿vale? Seguiremos dándole muchísima caña, ahora más que nunca, porque ahora que ya empiezan los, los 2.0, pues ya... Le daré muchísima más caña todavía Y eso hice Así que, <risa> que nada lo he Y ahora a ver en plan Tu primer vídeo literalmente Hostia, más populares 24 millones ahora, Realmente no es mi primer vídeo Mi primer vídeo lo tengo en privado Tengo muchos vídeos en privado Pero eso lo dejé en público Porque mira Escucha, es muy tocho to que mi segundo vídeo Tenga 24 millones de visitas chavales, obviamente Antes de eso No, no exagero Si digo que tengo 200 vídeos sin exagerar O más en privado De gameplay De Agario De Minecraft Y cosillas Pero bueno Fortnite en un minuto Fortnite, Battle Royale es un modelo muy ertido, lleno de bros y combates y no hay nada, pero. no va la modalidad donde el objetivo es coger armas, construir Y matar. Armas. Abre tu cofre. Equípate y, a, y a luchar. Ah, pero espera, antes de darte cuenta, te claro, no a... Cabrón, buenas visitas, cabrón. La la visita, cabrón. El típico con franco. Yo en forma de que empecé muy fuerte. Globos, los te dan cosas ¿Ves los este dislikes? De caminante... Era porque decían que me copiaba el Rubius. Y no me inspira ni siquiera en el Rubius. Porque el Rubius tenía una sección que era no sé qué en un minuto. Y yo subí Fortnite en un minuto. Hasta yo puse el comentario de coña porque me estaban tocando un poco el like. La típica de... Pero está, ese vídeo me lo ocurrió un montón aunque no lo creas. No, sí, ya sí, sí, hacía, hacía mucho directo, iba subiendo vídeos, mira. Armas de Fortnite en la vida real, regulaciones. No salgo yo en el vídeo. Ruby aprovechaba, cuando era más pequeño aprovechaba cualquier cosa, en plan, para sacarse un viral, eh. Mm -hmm. Te lo juro, en plan, esta es una tontería, quieras que no, en plan. <risa> lo podría hacer cualquiera, en plan, coger un arma de Fortnite y ponerla como en la vida real. Sí. Y Ruby lo cogí y lo hacía, en plan, bomba. Y me aseguraba que fuese la misma, eh. Creo que me equivoqué en un arma, pero. Bueno. Pero bueno, chavales, este es como. El... Creo que se ha escuchado, bro. Qué raro, bro. Bueno, chicos, este... Creo que se ha escapado. Se ha escapado el niño que tenemos encerrado. Corre, corre, bro. Bueno, chicos, eh, Acabamos con Ruby. Ya sé que ha sido un poco raro, pero es que no están. Se... No, me está pegando. No sé si cae el ticho, no me coño. Bueno. Eh, este ha sido el pasado de Ruby. Así que, bro. Que ese tío, bro. Eras un niño muy bueno, bro. Sí, tío, era un niño bueno, ahora sí, marato <risa> Hasta aquí el vídeo, chicos. Sí, sí, nos vemos. Ahora nos vemos, chicos. Y bueno, chicos, después de que Blex y Maxi reventaran toda la cocina de platos, te he traído aquí, pero vas a reaccionar a una cosa, ¿a qué? Quiero que te gires ahora mismo una, un momento, te gires ahora mismo un momento y cuando yo te diga, te giras otra vez. Como me hagas una broma, te paco. Como así de ahí y explica tu situación. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa de qué? Cuéntanos. Bueno, ¿Cuál es tu situación? Mi situación ahora mismo es. No, no tengo novia. Soy bastante mal últimamente. Eh.. Suelo despejarme mirando al techo de las habitaciones. Bueno, sí, ya está, perfecto. Vale, Plex, quiero que te gires en 3, 2, 1 y ya. Ah, o sea, que has venido a reírte de mí. No. ¿A reírte de mí? ¿Qué es? ¿Qué es, Plex? ¿Qué es esto? Es mi especial. Eh. 45, años, 20, 40. 40. Ah, no, 200. Claro, ahora 300.000. Sois los mejores y siempre estaréis en mi corazón. ¡Vamos con mi cara! 50. ¡Uy, sí, chicos! ¡Qué locura, bro! Esa ¿ahora me la llevaba a poner yo hace poco, eh. Sí, pero la mayor locura <risa> es que se me buguearon las manos y estaba constantemente así, fíjate. Dale, ya verás. 13 años, pero no, tengo 20 años. ¡Qué bromita! ¿Qué me pasan las manos? 10, suscriptores, me parece bestial Y una vez más, muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, lo dicho chicos A partir ¿Atentos? de ahora los vídeos serán en 2.0 ¡Guau! No, wow. era, wow. era una locura Muchísimas gracias de nuevo Y vamos a ir al Fortnite a intentar hacer nuestra primera victoria magistral en 2.0 Vamos a ello Hostia, que me he equivocado, que me ha mandado para. Flex tenía el carnero a los 16 años, chicos. Flex a los 16 años ya iba un poco ahí. De... ¡Promita! ¡Promita! Perdonad, chicos, que me he equivocado de mano. Vámonos con la izquierda. ¡Hostia! ¿Dónde me ha mandado? <risa> la... Chicos, está en la casa del árbol de Flex, para que no lo sepa. Y está ahí un poco chileado. Tenía la, lo que viene siendo la polla reventándome la po con. con <risa> esa rama. <risa> Flex con vaqueros, eh. Es raro, en verdad. No, no, no, en la época era lo más normal El instituto era lo más normal y en vaqueros No, no sé no, por no, qué iba en no, no, vaqueros Yo en chandal, con el piquete, italiano Mano izquierda, vaya fail, perdonadme chicos Era con un aplauso, ahora sí que sí, vamos para el Fortnite Vale, chicos, ya estamos. ¡Ole! Sí, está abajo mi van. Es llevo toda la semana sin jugar y estoy más frío que un conguito en un iceberg en el Polo Norte con Santa Claus. ¡Ole! Me ha pareado el chaval. ¡Hala! ¡Hala! Vamos a ver a ver si Plex gana la partida. Seguro que me emocionó un montón porque me acuerdo que estuve todo el día intentando ganar. pregunta: ¿quién es Plex Un amigo, le tuve que llamar para que me ayudase a ganar. ¿La toma, te lo zurro Te lo juro, en la cara de play estoy concentrado Morido sobre los labios, empanado wow, los esos de Vale, ¿La muy tocado, muy tocado, muy tocado, muy tocado ¡Vámonos! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Buenísima Lifehack, buenísima, buenísima, buenísima, buenísima. y después de este vídeo quiero en plan Revisar los vídeos, bueno, los más populares, ¿no? Porque ya sabemos que los más populares son los, en los que salgo yo No, por algo, yo me voy a salir Realmente no sale esto en ninguno Sí, sí, tengo que salir en alguno no. a Salve, Buah, es que tus vídeos de antes, bro Salgo aquí ya, mira. ¡Hala! F por Anix. Ah, vale, X sale Emperor y Ruby por la cara. Por un domingo. No, sinceramente, me he visto todos los vídeos de Black's últimos. Porque Hola. son muy entretenidos. Pero nunca he visto un vídeo muy antiguo. Así que vamos a ver un vídeo. Po un poco de un vídeo. Más antiguo, a ver. Mi primer vídeo, tienes tu primer vídeo. Claro. Subido. Dos millones de visitas Uno de, de los visitas. mejores y eso sí tiene el récord mundial a ver, ¿te de saludo? kills me en Play Hoy chicos, os vengo a traer la sensibilidad del mejor sensibilidad. jugador del mundo de Play 4. ¿Eh? No ¿Cuál es mejor? Sensibilidad? Uno de los mejores. No, sensibilidad, no, bro. Que le pillo que flipas. ¿eh? Y eso sí tiene no, el récord volar, mundial bro. de kills en Play 4. a decir te te el que tiene el solo versus Squad. Que si lo quieres ver, lo tendréis abajo en la descripción. También tendréis el canal en la descripción. ¡Hola! Muy buenas chavales, yo soy Plex, por si que... todavía no te habías enterado, y yeah, hoy estamos en un nuevo vídeo muy cortito enterado, eh. de Fortnite Battle Royale Y digo muy cortito, ya que hoy no tenía pensado traer vídeo, he estado muy liado el día de hoy y he llegado a casa pensando en no subir vídeos sino subirlo mañana Pero estaba yo ya Excusas. sentado en el sofá, tranquilito, leyendo comentarios y veo que los últimos, y bueno, muchos más, eh, son... Tráeme la sensibilidad de Willy Rex. Vamos con la sensibilidad de Willy. ¿Eso sí que dicho? se me hace el vídeo más largo que Minepe. Vamos con la Minepe. sensibilidad de Willy Rex. Sensibilidad <tose> sensibilidad Para regresar de... a cabrón. Es este vídeo, obviamente, <tose> y es una sensibilidad muy muy buena, la cual no. os ayudará a construir medianamente bien y a fallar menos tiros. La verdad es que es una sensibilidad bastante, bastante loca. Gracias, Plex. De nada. Joder, espera, espera, espera, espera. Ah.